Cómo cruza uno por esta etapa a la que llamamos estar vivos O a la que queremos pensar que es una etapa a la que se le sucede otra que nos imaginamos Es mejor que esta Lo cual si uno lo piensa bien es sumamente improbable Pero Vamos Accediendo o concediendo que hay otra, ¿cómo cruzamos esta? ¿Con qué armas? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo nos atrevemos a decir que estamos vivos cuando la mayor parte de las veces, si somos sinceros, no sabemos si lo estamos? Calderón de la Barca decía que la vida era un sueño. Probablemente sea más bien el paso de un tren. Buenas noches, gracias por escuchar. Somos el blues. Nosotros, nuestro color favorito. Donde hemos estado, en parte aquí, en parte lejos. Somos el blues. Nosotros mismos las guineas reales, los judíos originales, los primeros caucásicos. Es por eso que somos el blues, es por eso que somos la canción verdadera, tan oscura y trágica, tan bella y mágica. Es por eso que somos el Blues, nosotros. en tribus de doce barras, como las barras de la esclavitud en nuestra bandera de piel. Somos el blues, el pasado, lo pasado, la energía, el frío, los dientes de la sierra. Calor, el alto olor, drenando el viento a través de los árboles. El azul nos dejó negros, la tierra, el sol, la lenta desaparición. El fuego pugnando por convertirse en nuestros corazones. Somos la totalidad de la noche, con chispeantes ojos mirando hacia abajo como jets para empujar la ascensión de las tardes. Es por eso que somos el blues, el silbato del tren, el estremecimiento que cruza el arribo invisible con tambores y gritando. Es por eso que somos el luz, negro y viva. Y así mostramos nuestra movilidad, nuestra respiración. Nosotros, luna, alma refleja. Es por eso que nuestro espíritu nos hizo el blues. Nosotros es nosotros mismos. El blues. Thank mm -hmm. you. Te va a traer muchas cosas para ti. el negro no se duerme, viene el diablo blanco y zas, se come la patita. Chica pumba, chica pumba. Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo, negrito See? Y no le pagan, trabajando, sí. Trabajando y va tosiendo. Trabajando, sí. Trabajando y va de luto. Trabajando, sí. No le pagan, ¿sí? Va tosiendo, ¿sí? Tu mamá está en el campo, negrito.